¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Eh, vamos a seguir con eh, Skyblock. Esto sí que sí que hacer. Los árboles también. Conseguí más piedra. Vale, aquí está la piedra. Y dirás, ¿para qué quieres losas? Porque en un vídeo de ayer estaba viendo que el chico hacía esto. Convertía los bloques en losas. Tienes más espacio porque... Eh, la piedra, al, es, al ser losas, tienes la mitad de ese bloque. Luego también, ¿vale? Estuve buscando información de cómo hacer que esas cosas crezcan porque no crece nada. Y no encontré. No encontré información. Así que si tú me puedes ayudar, por favor, pues sería de gran ayuda. Porque yo no sé qué pasa, que eso no crece y al final no vamos a morir de hambre. No vamos a tener madera y no vamos a tener cosas para hacer. ¿Ves? Lo que decía yo, los bloques, al tener la mitad de cada bloque, tienes más espacio y yo no había caído en hacer esto. Supuestamente, en Skyblock hay más islas. Entonces, eh, me imagino que habrá más de las que estar aquí porque si no vaya rollo, ¿sabes? Y otra cosa que no se me había ocurrido, esto lo pensé yo el otro día no es que lo haya buscado, es poner vallas alrededor o un muro. De esa forma ni nos caemos ni... ni nada. Eh sí, te cubrí de hierro porque en el capítulo anterior conseguimos hierro, conseguimos eh, oro y conseguimos este trigo que lo cogí del hueso, del polvo de hueso, y ahora no podremos tener lobo. Bueno, poder se puede. Es claro, si no, no como, pues la sangre no circula por la cabeza. Y digo tonterías. Vale, dirás, vale, ¿y qué vas a hacer hoy? Aparte de hablar, que no te callas. Aparte de eso, <risa> decir que otra vez me he vuelto a equivocar. Esto es un poco chapuza, ¿eh? Lo que estoy haciendo. Esto es un poco. Un poco caca. Lo que estoy haciendo. Pero esas cosas no se dicen. Ok, ya lo he dicho. Pero bueno, en su altura, como que no lo he dicho, ¿vale? Eh, ampliar esto un poco más. Y luego vamos a intentar llegar. Eh. A... Ostras, sorprender. <risa> La la la, otra vez he puesto mal ese bloque, la la la la, la la la, la ha desaparecido, ha desaparecido, yo creo que será buena idea hacer un muro, porque, eh, dirás, ¿para qué, si no te vas a caer de esta plataforma, de esta plataforma no te vas a caer, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, es que no me conoces, es que, es que no sabes de sobras, que yo sí que me caigo, aunque lo proteja todo bien, yo me voy a caer. ¿O, o explota un creeper? En el vídeo anterior de Planeta Minecraft, por cierto que... Aunque ya lo dije en el... Ya lo dije en Instagram. En el vídeo. ya está donde quieras que más que te lo diga. ¿Qué? ¿Qué? Que por problemas técnicos no lo pude estar bien. Espero que el mismo problema no me pase con este vídeo. Porque entonces ya... ¡Tendríamos un problema! problema! Eso de allí no crece ¿Y por qué no lo refuerzas todo como en el, la serie Planeta Minecraft? Porque no tengo aquí el, el... mod ese instalado Aparte, eso es lo que ya he pensado antes, no te antes, no te porque no te hagas el listo porque yo también lo he pensado, ¿vale? Yo también lo he pensado eh, No lo puedo hacer porque cuando tú instalas un mapa no puedes ponerle eh, mods, o pues eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, mapa de estos, quiero decir, un skyblock y cosas de esas. Entonces, para. Vale, voy a. Eh, me he ido para aquí para ir cuadrando esta zona, para que no queden así en plan. tipo escalerita, ¿sabes? Que quede recto, como aquella zona. Vale, pues. Eh, ¿Se va a acabar la piedra? Vale. Pues lo que quiero hacer es un muro. Voy a poner aquí una torcha que lo no fío. Voy a poner antorchas por la zona. Pues lo que tengo pensado hacer es un muro por aquí, alrededor. Y de esa forma sí no nos vamos a caer. Bueno, la que se va a caer soy yo, tú no, porque no estás jugando aquí, ¿sabes? La que está jugando soy yo. ¡Ay, carbón! ¡He encontrado carbón! Un huerto más grande. De esa forma a lo mejor, a lo mejor, digo a lo mejor, porque no se sabe. En este juego no se sabe lo que puede pasar. ¡Uy, qué ves! ¿Ves? Como no se sabe lo que puede pasar. Pues lo que quiero hacer es un huerto más grande. A ver si así esto le da por crecer. Y no tenemos estos problemas de que siempre tenemos hambre. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser quitar esta tierra. Esta, esta de aquí, esta de aquí. He encontrado carbón. Qué bien, bien por mí. ¡Ojo! Coloquemos la camita. Aquí. Y sí, tendría que hacerme una casa. Y dirá, vale, ¿y cómo te la vas a hacer? amigo? Pues espérate, primero que me sitúe. Pero bueno, es igual. Eh, he quitado el cartel. Muy bien. Otra vez he quitado el cartel. Como... Allá arriba. Allí. Allí. Allí quité el cartel de lo del el carbón. Ahora que recuerdos cuando era ese capítulo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? A meter aquí los cubos. Que, era, que yo soy muy torpe y estrope todo. Vale, el carbón lo voy a dejar aquí, cojo la mitad, voy a hacer losas. Y así es como se sobrevive el Minecraft. ¡Quemarlas son torchitas! Eh, voy a seguir hablando, que ya sabes tú que yo no me callo. Otra cosa, mariposa. ¡Mariposa! Ya somos 93, a lo mejor con los Usuva ya somos más o somos menos. Pero, yo lo digo, ¿vale? Que ya queda menos para que seamos bien. ¡Ositos! ¡Por fin! Vale, vale, vale Y dirás vale, ¿Y por qué dices por fin? si... Si que en YouTube cuesta Ya lo sé Pero es la ilusión esa que tienes eh, No sé si quitar los carteles estos O... O si... Sí, los quito no Porque ya sabemos de no sobra Que esto Es pasar... Espérate un momento Y si este cartel No sé lo que pone, la verdad No... No, no tengo ni idea Pero y si este cartel indica que para allá hay otra isla, ah, amigo. Y para allá hay otra, porque aquí pone no sé qué de isla. A ir a ver, y esto no es lo que pone. Ya sabes tú que hablo mucho y los capítulos estos son largos. y Encima, como hablo más, pues esto no puede ser. Ah, es verdad que hay más capas abajo. No había caído en eso, pero aquí no hay más capas abajo. O sea, es decir, aquí no hay más capas abajo, pero aquí sí. ¿Por qué? Y diría, ¿por qué? Y es porque qué? Y yo, pues no tengo ni la menor idea. Vale, el problema va a ser cómo quito este agua. <ríe> vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Voy a hacer una cosa. Un momento, ¿eh? No cundo al pánico. Eh, preparando la zonita. para Aquí voy a poner... porque hay sombra aquí si no hay nada? Como si no sea una nube, pero bueno, las nubes... Por cierto, esto no crece. Voy a hacer así para que me dé las hojitas por lo menos, para poder plantar más árboles. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mira, hay uno, dos... ¡Perfecto! Venga, dame el brote ya, hombre, que estoy esperando, estoy esperando. Ya verás cómo ahora sí que me lo das. Es que si no me lo das, voy a tener que quemar el agua, voy a tener que quemar la isla, y tú no vas a salir más. ¿entiendes? Yo entiendo que sí, eh, pero bueno, a mí no me tomes el pelo. A ver, que no pasa nada, eh, que si sí. <risa> han salido dos solo No quiero más. ¡Ay, bien! ¿Ves? ¿Ves cómo hay que decir las cosas ahí con potencia para que te hagan caso? Voy a... ¿Y de la... por qué coges el cubo de agua y no el de lava? Es que no me conoces eh, se me torpe Ay, por Dios, que Ay, No miro para allá Mira lo que hay ahí Qué miedo Ya, vale, ¿qué quieres hacer? Pues lo que quiero hacer es un mejor huerto Porque a lo mejor estoy pensando Qué raro, ¿eh? Que yo piense <ríe> Estoy pensando que quizás Aquí no va a ir el huerto, ¿eh? Es, una... es para poner el agua Estoy pensando que quizás El hu... Y se pone a llover. ¡Di que sí! ¡Ponte a llover! ¡Ponte a llover! ¡Ponte a llover!